hola muy buenas aquí camilo sebastián con otro video de valor ya sabes que intento ayudar a los compañeros del aire acondicionado a vender los productos y servicios por internet hoy con un video explicativo de tema facebook tema configuración para anunciarte en facebook y qué es lo que está pasando con los compañeros que toman contacto conmigo a través del canal a través de facebook eh, importante compañeros eh, infinidad de mensajes de consultas diciendo oye camilo que yo ya llevo tiempo ya he hecho anuncios he hecho mis, algunas cositas eh, he aplicado, me cansé, no tengo resultados. Esto es un goteo de mensajes constantes de, de todos los compañeros de Latinoamérica que me están comentando que o bien no lo saben implementar, no saben la configuración de, de Facebook, de Instagram para poder anunciarse, o bien creen que saben hacerlo y no consiguen resultados. Eh, y otros que simplemente le dan al botoncito promocionar ahí en, en el teléfono móvil y, y tampoco tiene resultado. Esto, el video de hoy es eh, explicativo, es algo, una reflexión también mmm, importante porque tiene que ver con, como todo en la vida, eh, necesitas formarte, necesitas capacitarte para hacer eh, este trabajo correctamente. Igual que tú no le confiarías a un amateur que te monte, que instale un aire acondicionado en tu casa, pues esto es lo mismo con el tema de la publicidad y el marketing digital y los anuncios en Facebook. Que esté allí en la, en la aplicación muy fácil de, digamos, entre comillas, de aplicar, no significa que sea fácil ni mucho menos. O que tú hayas simplemente levantado un anuncio porque, está, porque es muy intuitivo y se puede hacer, tampoco significa que vayas a, con, a conseguir resultados rápidamente. Si no, todo el mundo lo haría y todo el mundo tendría éxito con, con el tema de la publicidad digital. Pero, como todo en la vida, necesitas una formación, necesitas ser profesional, necesitas formarte con una disciplina importante, como mínimo tres meses, cuatro meses, cinco meses, aplicar la herramienta, ver que, cómo funciona, hacer las configuraciones, hacer la segmentación de, de público que te interesa, que vean los anuncios, porque lo normal es que la gente levanta anuncios para que lo vean en la China, cuando en la China jamás pueden eh, instalar, y esto es lo que les hace perder dinero sin tener resultados. Entre tantas cosas. Por lo tanto, la reflexión de hoy es que si tú quieres eh, aplicar el marketing y la publicidad sobre redes sociales, eh, no es que te levantas un día y dices, oye, mira, como lo tengo fácil aquí en el teléfono, le doy al botón promocionar y ya, y ya van a llegar los clientes. No es así, esto no funciona de esta forma necesitas hacerte una formación, una capacitación, seguro que en tu ciudad tienes gente capacitada para hacerlo, hay cursos online, hay YouTube, hay... Yo, no soy, yo no soy formador ni profesor, pero eh, veo que hay mucho contenido en, redes, en, en, en YouTube, por ejemplo, gratuito, que si tú eh, tomas clases de allí, pues rápidamente puedes ver resultados y aplicar la herramienta de forma profesional o de forma, por lo menos, correcta. Eh, por lo tanto, compañeros, si no habéis hecho algún tipo de formación respecto de los anuncios en redes sociales, no lo hagáis porque vais a perder el dinero, literalmente. O sea, eh, si no lo habéis hecho nunca, eh, asesorarse con alguien que, que sepa el tema, con un profesional, con un compañero, con alguien que ya lo haya hecho, aprenderlo vosotros mismos. Por eso hago yo estos videos, los invito a que a mí me ha cambiado la vida vender por Internet y promocionarme por redes sociales y esto ha sido gracias a que yo me, me he formado de forma autodidacta con los vídeos que hay en YouTube, con cursos que, lo he, que después he comprado eh, para poder yo darle difusión a mi negocio y que los clientes lleguen eh, pues a mi empresa para solicitar presupuestos y trabajos. Nada más por hoy, era esta la reflexión, por favor. Mmm, las configuraciones, la implementación de anuncios en Facebook, en Instagram, parece fácil pero no es tan fácil, requiere un trabajo, una capacitación, dos tres meses, disciplina, eh, aplicación y inversión sobre todo en horas mmm, que ustedes mismos luego van a recuperar pues, en forma de trabajo. Yo creo que es la mejor inversión que pueden hacer, se las recomiendo, como les repito, a mí me cambió la vida, se los recomiendo muchísimo y, eh, y no se frustren porque en la primera semana no ven resultados, como todo en la vida hay que sembrar para luego recoger más adelante y aplicar disciplina y, y, nada, y aprendizaje como todo en la vida. Eh, les dejo un saludo grande, espero sus comentarios, que se inscriban en YouTube, que me dejen las consultas y nos vemos en el próximo video.